Recomendando anime tipo enta y esta vez es Srensab Youtou Shuhi padre murió durante la operación, cuando era un estudiante. Después de su muerte, él estudió mucho para ser médico y comenzó a dudar acerca de la muerte de su padre. Él recibe la información que Takao, quien realizó la operación de su padre, es el subdirector de Kiyosato Hospital en la actualidad. En su primer día allí, se encuentra con Misako, Shuji gustaba. Pero él se sorprende al saber que Misako es la esposa de Takao de. Shuji se decide a tomar venganza sobre Takao, desde que asumió la vida de su padre y su primer amor.